Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo este nuevo video sobre los pasos básicos del San Juanito. Es necesario recordar que el conteo se hace de ocho tiempos o también llamado frases. Además que es importante recordar que la postura y la fuerza en realizar los pasos es sumamente importante. Ahora les invito a conocer los pasos básicos del San Juanito. Listo. Vamos a la primera parte de los pasos. Contando de ocho tiempos. Primer paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La primera parte. Listo. Vamos a dirigirnos hacia adelante y hacia atrás. 4 tiempos de 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tras adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos a hacer un saltadito. De ocho tiempos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, siete, ocho. el paso es hacia la de izquierda, después hacia la derecha, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos quedamos al C en el centro. El quinto paso, vamos a ejecutar un saltadito como lo hicimos anteriormente. Vamos, cogemos de ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 otra vez 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 bueno, vamos con el séptimo paso cogemos y bailamos en el propio terreno 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Recuerde que marcar con el pie derecho. La mano arriba, la otra mano en la espalda. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el siguiente y último paso es el bailado en el propio terreno, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a continuación de todo esto, repetimos los pasos hacia adelante, hacia atrás. Saltado, izquierda, derecha. Hacemos otra vez saltado. Ejecutamos lo que es el pasito formando 8 en el piso dos veces. Hacemos otra vez saltadito y al último giramos. Después del giro en el propio terreno vamos a repetir el primer paso. Recordamos que el primer paso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espero que les salga los pasitos. Si es que no, si no pueden al comienzo. Repitan con el video hasta que les salga. A continuación. Les voy a presentar los pasos en la coreografía.